¡Hola! ¿Qué tal cocinillas? Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Hoy en el canal tenemos una cocina con puerta enmarcada. ¡Vamos a verla! Hoy tenemos una cocina con puerta enmarcada. La puerta enmarcada es Tendencia, fue la absoluta dominadora de la pasada edición de Feria de Milán. Entonces, pues bueno, eh, sea en estilo clásico, sea en estilo eh, contemporáneo, pues la puerta enmarcada estaba en muchos estilos en Feria Milán. Entonces esta es una cocina de estilo contemporáneo, también a veces se le llama estilo metropolitano o clásico renovado. Es una, un estilo eh, de interiorismo en el que se, con, se mezclan estilos modernos con estilos clásicos para conseguir algo que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, para conseguir ese estilo en cocina lo que se utiliza es una puerta enmarcada de estilo clásico pero no se le coloca tirador, entonces al no colocar retirador, pues tienes una cocina que es un estilo muy diferente a si le colocas tirador, veis por ejemplo con esta foto, esta es la misma cocina pero con tirador, entonces es totalmente clásica, sin embargo la misma cocina sin tirador tiene un efecto totalmente diferente. Entonces esta cocina eh, se han combinado también dos colores que son muy habituales en una cocina moderna, el blanco para los moles altos y el gris oscuro, un gris antracita, para los muebles bajos. Mientras que en la zona del office se han invertido los colores. Arriba y en la columna se han puesto el color antracita y en los bajos se ha puesto el color blanco. Eh, de esta cocina, pues bueno, destaca eh, la encimera. En la encimera se ha hecho a un fondo especial. Entonces, la encimera se ha hecho a fondo 70 centímetros, 10 centímetros más que el fondo habitual. ¿Por qué se ha hecho este fondo? Pues por una parte se ha hecho porque por la disposición de la cocina, pues bueno, nos daba igual hacerla a fondo 60 que a fondo 70 lo único que pasaba era que perdías 10 centímetros de zona de paso entre la península que se ha puesto para comer y la propia encimera, pero no, no aportaba mayor utilidad. Sin embargo, tener una encimera con fondo 70 sí que resulta muy útil en muchos momentos, porque cuando tú estás cocinando, estás preparando alimentos tú estás cocinando en un fondo 60 y normalmente detrás de la tabla de corto, detrás de las cosas que estás utilizando no queda mucho más sitio. Sin embargo, esos 10 centímetros extra sí que te permiten Tener un sitio adicional donde dejar cosas y te da una mayor utilidad a la hora de utilizar tu cocina. También se decidió hacer un fondo 70 porque los muebles altos se iban a adelantar. Los muebles altos se adelantaban para poder terminar la cocina, no contra el pilar, sino pasar por delante del pilar. Entonces, aunque es una cocina estándar a medida, eh, pues perfectamente podemos eh, aumentar el fondo de los muebles altos y hacer muebles especiales. Aprovechando hoy este vídeo vamos a hablar de lo que es una cocina estándar a medida o una cocina modular Entonces, tengo un amigo que se llama Jesús, yo siempre cuento batallas del abuelo que es maquinista de tren y me dice, Joder, macho, tú siempre sacas cocinas grandes, nunca sacas cocinas pequeñas Hombre, a ver, hacemos cocinas pequeñas, pero es verdad que eh, hacemos más cocinas grandes Entonces, no es casualidad, no es porque la gente quiera una cocina buena y una cocina bonita también, por supuesto sino que tiene su truco, entonces la diferencia entre una cocina grande y una cocina pequeña es que en la cocina pequeña prácticamente metes los electrodomésticos y ya no tienes sitio para poner muchas más cosas. A veces meter todos los electrodomésticos hasta es difícil porque no tienes espacio. Sin embargo, cuando pasas a tener una cocina mucho más grande aparte de los electrodomésticos se vas a poder poner muchos muebles y eso cuando quieres comodidad se traduce en cajones. Entonces en esta cocina tenemos dos cajones en el mueble de fregadero cuatro cajones en la zona de la placa, uno de ellos Lleva cajón interior, con lo cual son 5 y un cajón debajo del horno. Total, 8 cajones. ¿Qué sucede? Eh, porque también me dice Luz, oye, y siempre son de arredo 3. ¿Por qué? Pues tiene, tiene su misterio. El mueble de cajones es el mueble más caro de toda la cocina. se cuesta entre 3 veces y 5 veces lo que vale un mueble de puerta y banda. Entonces, cuando tú tienes una cocina grande, vas a meter muebles de cajones. Y ese mueble de cajones, que es tan caro, es tan caro por los materiales que intervienen en el mueble, es decir, las guías, los cajones, y por el tiempo de montaje del mueble. Armar ese mueble lleva mucho trabajo que ponerle a un mueble una puerta y tres bisagras. Entonces ese mueble más caro de la cocina. Y ese precio de ese mueble es crítico a la hora de sacar el presupuesto de una cocina de este tamaño. ¿Qué ocurre con el precio de los componentes? Pues Arredo 3 fabrica más de 1.500 cocinas cada semana, que son 6000 cocinas al mes. Imaginaos que tiene una media de 6 cajones por cocina. Pues 6 cajones por cocina, 6000 cocinas al mes son 36000 cajones. Una tienda como Blooney, pues las cocinas que ensamblamos nosotros, ¿pues cuántos cajones podemos comprar al mes? Entre 15 y 20, 15 y 30 dependiendo del mes, pero no 36000. Entonces el precio del cajón al que compra alrededor 3 no tiene nada que ver con el precio del cajón de una fábrica de un tamaño mediano, una fábrica de una fábrica una fábrica por lo menos tiene que hacer 50 cocinas a la semana, que son 200 cocinas al mes. A 6 cajones, 6 por 2,200 cajones mes de una fábrica de cocinas. Sin embargo, una tienda ni de broma hace 200 cocinas al mes, ni 100, ni muchas menos. Entonces, el precio de cajón en una gran marca, como en el caso de Arreo 3, es muy diferente al de una marca de segunda línea y totalmente diferente al precio al que compra un cajón una tienda de cocinas. Por otra parte, el montaje del cajón es un, es un montaje que lleva mucho tiempo, entonces nosotros se puede montar a mano, se puede montar con una máquina que te ayuda a montar el cajón más rápidamente, una fábrica de cocinas que ya tiene una marca, y es una fábrica de verdad en cuanto a que hace un determinado tamaño, va a intentar siempre robotizar el montaje del cajón. Y una gran marca, que hay unas cuantas, de las que hacen más de 1500 cocinas al mes, van a tener una línea de montaje automatizada. Con lo cual, el costo de montaje del mueble de cajones, que es el más caro de una cocina grande, es el más bajo en una gran marca de cocinas. A pesar de ser mejor cajón, porque se hace en una línea totalmente automatizada y porque además el volumen de compra es mucho mayor. Entonces al final muchas veces veréis que cuando se hacen cocinas grandes la cocina siempre tiene marca. Y decís, no, es que hay gente que le gusta, le gusta presumir, le gusta... No. no". O sea, le gusta presumir, le gusta una buena cocina, le gusta el diseño, pero cuando piden precio y ven lo que vale una cocina hecha eh, sin marca y una cocina con marca en una gran marca, una gran marca porque tiene una gran facturación, pues resulta que la diferencia de precio es tan baja que según los casos, por ejemplo, pues no estamos, estamos en, en, una calle, en una calle muy de segunda o de tercera, dentro de la ciudad no estamos en la plaza más importante ni en la calle más importante, entonces a veces nos encontramos con que una cocina encolada en lugar de atornillada, con un casco que es de 18 milímetros en interior del mueble, en lugar de 16, con buenas baldas, con buenos cajones, con mucho diseño, vale menos en este tamaño de cocina que una cocina sin marca en un estudio de cocina que está pues, en un centro comercial o en una calle más importante de la ciudad. Pero el truco está en la robotización del cajón y de su montaje. También hay otro elemento importante que ayuda a que las cocinas de a partir de 9 metros cuadrados te compense ir a una marca. Ese elemento es que en una cocina tan grande como esta, a diferencia de una pequeña, la mayoría de los muebles van a ser estándar. Es decir, en esta cocina los muebles altos tienen fondo especial porque se ha decidido por diseño, pero podrían haber sido perfectamente normales. Mientras que en una cocina chiquitina donde tenemos mucha dificultad para meter ya solamente los electrodomésticos, pues al final siempre vas a tener que hacer cajones de 35, de 38 y medio, todo va a ser mucho más a medida y mucho más complicado, entonces siempre que tengas una cocina, tu cocina si va a ser de 9 metros cuadrados en adelante o por lo menos va a tener 6 cajones, siempre te compensa pedir presupuesto en tu ciudad de una cocina que tenga marca, luego tú comparas, verás que siempre la de marca es en general mejor que la que no tiene marca, porque va a tener Va a ser muy encolado, colado, no va a ser atornillado, va a tener mejores herrajes, va a tener más diseño, va a ser todo mucho mejor, mejor canteada y tú decides si merece la pena el cambio o no. Pero en general, en una cocina grande y cuanto más grande esa cocina, más merece la pena el cambio porque va a ser mucho más competitiva. Dicho todo esto, volvemos de nuevo a la cocina y vamos a seguir hablando pues bueno, de esas puertas tan chulas que son enmarcadas, que no tienen canto. Y la encimera que una vez más pues es un porcelánico en 1,2 centímetros de espesor y que eh, lleva una imitación de calacata. Ese porcelánico se ha utilizado tanto para la encimera como para el frente y también se ha utilizado en la zona del office para hacer una mesa para comer de normal tres personas y ocasionalmente cuatro personas. Mm, en esta cocina también hay que destacar el pavimento y el revestimiento. entonces El pavimento ha sido una baldosa que imita madera, súper destonificada, hay unos cambios de color y unos contrastes muy importantes y eso hace que sea una baldosa muy limpia a la hora de, eh, de, de utilizar esta cocina. Mm, es muy difícil apreciar manchas y suciedad porque la bolsa de baldosa está muy manchada y además está muy destorificada. Y en esta cocina el revestimiento ha sido como tantas veces microcemento, que es un revestimiento es un revestimiento sin juntas, un revestimiento continuo. Y luego sí que es verdad que en la zona del office, una vez se puso la encimera, pues bueno, en lugar de cubrir la zona donde va el televisor y el teléfono, con microcemento se decidió poner la misma dosa el mismo pavimento que hay en el suelo, entonces creemos que le da un toque muy chulo, eh, el coste es parecido y sin embargo pues le da una gracia muy especial De electrodomésticos en esta cocina, pues vamos a destacar la campana extractora entonces, La campana extractora es un grupo filtrante, como el mueble tenía un fondo especial se ha puesto un grupo filtrante que es una, un aparato que se mete por la base del mueble hacia arriba entonces es una campana que tiene altas prestaciones que lleva un perfil, una, una chapa de aluminio que protege el canto de la puerta y además lleva unos filtros que son espectaculares porque son filtros de laberinto no son los filtros habituales sino que son los filtros que utilizan por ejemplo en hostelería entonces cuando el vapor con el aceite sale de la, de la sartén y va subiendo condensa en la chapa del filtro y se pega al filtro y ese filtro si os fijáis está inclinado hacia atrás entonces está inclinado hacia atrás luego ese aceite cae atrás y acaba acumulado en una en un carril recoger a esas que de vez en cuando pues tienes que quitarlo y limpiarlo. Entonces, la gran ventaja de este filtro es que así como los filtros de malla con los años pierden propiedades, este nunca pierde propiedades, lo puedes lavar en lavavajillas todas las veces que quieras y es un filtro que será eterno, nunca nunca nunca nunca tendrás que comprarte uno nuevo. Así que está muy bien. Y también podemos destacar de esta cocina el frigorífico. Entonces, el frigorífico, este frigorífico lo vamos a ver próximamente en más vídeos, seguro, porque estamos vendiéndolo una auténtica pasada. Mm, a nivel de estética está muy chulo porque es un, un gris antracita y si os fijáis, jo, es que queda fenomenal con el color gris antracita de la cocina. Entonces, es un, un frigorífico de puerta plana para que cuando lo abras no te pegue en lo que es eh, la pared puedes pegarlo mucho a la pared sin ningún inconveniente y se abre sin tirador, entonces pues bueno, está muy chulo estéticamente me parece un frigorífico realmente bonito y es además un frigorífico con un cajón de 0 grados, entonces próximamente en otra cocina hablaremos de él hoy simplemente pues simplemente, pues comentarlo y verlo ¿Qué más hay que hablar de la cocina? hay que hablar de la iluminación, entonces en esta cocina teníamos tres fuentes de luz, una fuente es los focos que van en la propia jacena, entonces estos focos eh, se han elegido porque necesitábamos también poner unos focos de superficie ya que el techo de la cocina es el forjado directo entonces había como unos focos de superficie para enfocar y e iluminar la zona del office y queríamos que fuera el mismo modelo y con la misma temperatura de color entonces pues bueno, eh, al final después de buscar que no es no es, no es fácil, <risa> hay, que, hay que buscar y hay que moverse, pues al final encontramos un modelo de foco que es muy bonito, que ya hemos instalado en otras ocasiones y que tiene en el mismo modelo foco empotrado, foco semiempotrado y foco de superficie, entonces pues bueno, está pues muy chulo y luego tenemos una tiralez que va por debajo de los muebles altos, entonces esa tiralez pues te ilumina toda la cocina y aunque con la otra iluminación ya es suficiente y esta otra iluminación la tiralez sería redundante en el fondo, si quieres y puedes permitírtelo pues poner esa segunda fuente de iluminación te permite cocinar con menos luz en la cocina, en un estado pues un poco más de tranquilidad y más sosegado y más recogidito entonces pues bueno, muy interesante en muchas ocasiones. Y finalmente vamos a hablar en esta cocina de las sillas, entonces estas sillas se han elegido unas sillas en polipropileno, las hemos montado cientos y cientos de veces es la silla Globus de Stua es una silla Made in Spain y es una silla que es en polipropileno con lo cual se puede fregar que tiene una curvatura muy buena con lo cual recoge muy bien la espalda tiene un hueco en el centro del respaldo que te, ha, te recoge la columna vertebral y es una silla muy cómoda, porque muchas veces en cocina tenemos unas sillas que sí, que son baratas pero son feas e incómodas, entonces eh, feas o no feas es cuestión de gusto, pero la comodidad sí que es importante entonces a veces comes en la cocina y ves que la familia desaparece, vuela, acaban de comer y se van, ¿por qué? pues porque no hay televisión porque no hay muchas cosas pero sobre todo también porque esas sillas no son nada cómodas entonces la silla Globus es una silla que es cómoda, que es bonita, con un diseño muy atemporal y que además es muy fácil de limpiar porque es en polipropileno y tampoco es una silla cara en absoluto, es una silla que está tiene un precio súper razonable para ser una silla que no es una silla atornillada sino que es una silla que viene ya hecha desde la fábrica, viene dentro de su caja y eh, pues bueno, tiene una, una solvencia y una es una silla que estructuralmente es compacta, nada que ver con una silla que es atornillada, que luego al cabo de X tiempo, pues siempre van a acabar eh, bailando y bailando y no tienen solución más que comprar cosas. unas sillas nuevas. Eh... Qué guay. Qué cocina más chula. Ya sé que lo digo siempre, pero es que. Me encantan mis cocinas, son como hijos, de verdad, y cuando luego el cliente eh, se involucra y, y pone de su parte para que la cocina sea una cocina bonita y atractiva, entonces ya sí que disfrutas un montón de proyectos. Si te ha gustado este vídeo, nos haces un gran favor suscribiéndote al canal, no hace falta ni que le des a la campanita, no hace falta nada, solo suscríbete, ¿te ha gustado? Te suscribes, para mí es suficiente. Y si quieres ver alguna otra cocina, pues ya sabes, no solamente te suscribes al canal, sino que además, ahí tienes otra cocina de Blumny para... Pasa el rato viéndola. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!